En este programa creemos que si te fuiste del país o te quedaste, tomaste la mejor decisión. Ahora, hay venezolanos que están siendo abusados fuera de Venezuela. ¿Y saben qué? No nos las vamos a calar. Esto es en serio. Esto es en serio. Ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Naki, caso trágico en Argentina. Una chica de 18 años tiene que trabajar porque su padre sufrió un ACB y se encuentra impedido para hacerlo y busca empleo, consigue una oferta en internet, va a un local que se llama Garzón Uniformes y ahí ocurre la tragedia. El dueño de este local... A, abusó sexualmente de esta muchacha, es detenido prácticamente en flagrancia y a pesar de un agravante como este porque esta muchacha fue drogada y violada la juez que lleva el caso consideró que él podía esperar sentencia en libertad porque no tenía antecedentes penales, porque se supone que un violador necesita antecedentes penales para que lo dejen en prisión. Así que no le da prisión preventiva y por eso en Argentina han ocurrido todo tipo de protestas incluso bajo la lluvia de la comunidad venezolana, de la comunidad argentina sensibilizada con estos temas, no de los grupos argentinos que siguen defendiendo en buena medida a la dictadura venezolana porque bueno, esos no entienden mucho de feminismo cuando no les conviene o no entienden la migración masiva que ha habido en estas fechas. Sin embargo, los reclamos han sido no solamente porque la jueza dejó en libertad a esta persona, sino además porque los cargos eran muy bajos, eran cargos por delitos menores. Por fortuna la presión hizo que cambiara de opinión y ahora se le puede acusar por unos delitos más graves. Garzón, violador, ha sido la etiqueta que ha movilizado a la opinión pública alrededor de este caso, que cobrara la relevancia necesaria para que esta muchacha obtenga justicia y sea resarcida ...por el Estado. Sin embargo, ya intervino el abogado del de cretino Garzón Violador y lamentablemente eligió injuriar a la víctima... ¿Sabes? Cambiar los eventos de ese día y decir que había sido un acuerdo. Que fue una relación consensuada, que no había sido drogada y, bueno, cualquier cosa que pudiese hacerle daño. Que había a la incluso acordado un pago de cuatro mil pesos. Y, ¿saben qué? Eso lo dicen. Todos, absolutamente todos los defensores de violadores. Este abogado no es absolutamente para nada original, salvo que es un cretino de la talla de garzón. En este caso, por fortuna, la policía hizo su trabajo y no solamente capturó en flagrancia, sino que tomó pruebas toxicológicas, tiene todas las pruebas, pero entendamos que en términos de Estado de Derecho la policía hace su trabajo y la fiscalía el suyo y la jueza el suyo. Este asunto es sumamente grave porque también nos pudiese estar mostrando que los sistemas de justicia están funcionando mal en el caso de los migrantes venezolanos, porque los migrantes han sido atacados, agredidos y perseguidos en muchos países y por eso está en serio. Y es una manera efectivamente a apoyarte en la antipatía por la migración masiva de venezolanos y en algunos casos apoyarte en la xenofobia es una manera de minimizar los cargos de un violador como garzón de dejar como delitos menores agresiones que han sufrido venezolanos en otras tierras porque bueno, si ya viniste para acá, cálatela Ahora, ¿qué más está pasando en el continente? No solamente hubo un cierre de fronteras bestial en Perú y en Ecuador, sino que además en Ecuador en el marco de sus propias campañas electorales se ha utilizado el tema venezolano como si fuese el coco Es impresionante la cantidad de veces que han agarrado el asunto de la migración masiva de venezolanos y de la cantidad de venezolanos que por esa migración forzada, por esas maneras de huir del país. No están debidamente documentados en las naciones que los han acogido. Y en consecuencia, sí, somos, somos el coco, no solo somos una suerte de raza menor comparada con los ciudadanos que han nacido legítimamente en esas naciones. Pareciera que la migración se convirtiera progresivamente en una suerte de crimen y que tú, por buscar refugio en otro país, huyendo de unas condiciones como la nuestras, entonces eres una cosa mala eres el peor ejemplo que puedes darle a la sociedad y en consecuencia te usan en, de manera peyorativa. Además se está usando el nombre Venezuela para hablar del coco como no queremos que nos ocurra lo que le ocurre a Venezuela ¿no? eh, virar a la izquierda, expropiar empresas, generar una economía socialista que quiebre todas las cosas, aunque los socialistas siempre digan, no fue verdadero socialismo <risa> Esto es el coco en campañas electorales, pero es que ahora va directamente contra ciudadanos, va contra personas. Se genera un otro, un otro que es una amenaza que está allí y que además no es un extranjero exótico. No es que es una migración asiática de un montón de gente que no sabes lo que está diciendo. Es que hablan tu idioma, conocen tus lógicas. Muchos de ellos vienen con cierto nivel de preparación y eso genera una amenaza en comunidades que no están acostumbradas a ser receptoras, pero esto además es una consecuencia de las pésimas políticas migratorias que han tenido muchos países respecto a los venezolanos. No vamos a hablar del caso Colombia, que es el que se está llevando además el grueso de la población, porque es el país vecino y que además en términos oficiales ha sido más correcto que los demás. Seguro. Ya vamos a hablar de la alcaldesa de Bogotá, que es otro caso, pero en el caso de Perú, en el nuevo Perú, Ecuador y otros países han sido mucho más tímidos. No se da el reconocimiento de refugiados, no se aceleran los procesos, se eleva la cantidad de visas y requerimientos, caso Chile, para tratar de dejar a la gente afuera y desestimular una migración que no va a parar. Epa, de hecho, ha habido países que han tenido que corregir esas políticas vale para estas islas del Caribe, Aruba, Curazao, Bonaire, que dijeron, mira, de acuerdo a los Países Bajos, bueno, tú sabes, ahora los venezolanos necesitan visa y haciendo una revisión de la enorme cantidad de venezolanos que mantienen apartamentos en estas islas, propiedades en estas islas para pasar vacaciones, tuvieron que decir, bueno eh, sabe qué? Si son propietarios, entonces, ah, tampoco es que todos necesitan la visa han hecho que los venezolanos también tengamos como etiquetas hay venezolanos de primera hay venezolanos de segunda, si usted es propietario puede entrar, si usted tiene dinero para invertir, bueno, sale y vale pero los otros no, justamente los más vulnerables, los que huyen porque ya no pueden más, porque la vida se les hizo imposible, son los indeseables. Porque el problema entonces no es que sean venezolanos, el problema es que son pobres. Así y es. los países suelen ser, vamos a decir, alérgicos a los pobres externos, sin saber las posibilidades que tienen las comunidades migrantes de insertarse en economías formales, no el caos del que están huyendo, sino en economías formales, y ser productivos si hubiese las oportunidades ahora si los están persiguiendo hostigando si son el coco si van a ser los malos no tiene sentido y ahí se incorpora entonces también la noción terrible que ha tenido la alcaldesa de Bogotá de tratar de ponerle nacionalidad al delito y tratar de decir es que hay unas bandas de venezolanos que nos tienen la vida hecha de cuadritos cuando se trata de sacar la comparativa entre crímenes cometidos por colombianos y venezolanos en Colombia resulta que los venezolanos están en un porcentaje bajísimo muy, muy, muy bajo pero necesitan la etiqueta para generar un otro para polarizar a su población para poder designar y acusar a otro entonces se da esta situación terrible en aquí ya se huye de un entorno que te persigue que te hostiga que te criminaliza porque viene la otra reflexión de este en serio el país que peor trata a los venezolanos es Venezuela el país donde hay personas torturadas, perseguidas desaparecidas, encarceladas asesinadas se están yendo de este desastre y se encuentran entonces con la persecución afuera. Y si ya es bien complejo el asunto de lidiar con las antipatías locales, con las dificultades para hacer formal tu estadía en esos países... ...súmale los sesgos de la propia comunidad migrante venezolana... ...que no es que sea particularmente simpática... Aquí, ...aquí no se trata de generalizar... ...pero los migrantes sí se han conseguido... ...en la medida que va progresando esta historia... ...y que los grupos sociales se hacen más grandes... ...en cada país receptor... ...hay también prejuicios de la propia comunidad migrante venezolana... ...que necesita ser distingo entre la pobreza... Y y ellos. Claro, y hay entonces tres sesgos al menos que hemos descubierto, hemos detectado. El primer sesgo es, bueno, es que algunos lo han hecho mal. Algunos roban, matan y, y bueno, y esto puede afectar a la imagen de los venezolanos, pero yo no soy así. Mira, resulta que en cada caso son responsabilidades individuales. Cada caso es una responsabilidad individual, no una responsabilidad de esta franquicia llamada país. Así que no tienes por qué estar haciendo eh, rechazos o sea, genéricos a todo lo que no seas tú, que si eres bueno y pagas impuestos. Esto es un asunto de entender cómo se está afectando la marca general. Hay igual esa enorme necesidad de decir ellos no me representan a mí. Yo, yo no formo parte de esa Venezuela. Yo soy otra Venezuela, yo soy ítalo-venezolana, yo soy colombo-venezolana, yo soy otra cosa. Y la verdad es que la marca es la marca, mija querida. Si tú eres venezolana, eres venezolana, tengas tres posgrados encima o hayas llegado hasta quinto grado de primaria. Porque vas a es, ser un otro. Es, lo eres y es, es la misma trampa en la que cayeron muchos con la polarización que hubo en los Estados Unidos a favor del expresidente Donald Trump hubo mucha gente que sintió identidad en el marco de esa polarización y sentirse parte del conglomerado les hacía creer que formaban parte de una cosa que los sobrepasaba que les aumentaba la calidad de las Simpatías por sus causas, de las razones a favor de sus causas. Y no, pana, siempre te va a ganar la etnicidad. Eso sobrepasa la cantidad de estudios, de simpatías, de favores que sientas por alguna causa política u otra. Si eres venezolano, eres venezolano. El tercer sesgo es, bueno, yo tomé una... Yo tomé la mejor decisión por irme, por quedarme, tomé la mejor decisión, pero yo lo hice con un buen plan. Yo sí tomé muy bien mis decisiones, yo sí me vine planificado, no como esa gente que se viene de esa manera tan horrible. chico ¿cómo va a ser? Y eso es no entender una crisis humanitaria compleja. Venezuela está próxima a superar a Siria en la masa migrante que salió del país. Y eso significa que la mayoría de la migración es pobre, porque la mayoría de los venezolanos son pobres, los empobreció el socialismo y por supuesto que se van a ir con lo opuesto y por supuesto que se van a ir con un bolso el que les haya regalado el Estado, el que tengan encima y sin mayores planes. Y para eso es que tiene que haber políticas migratorias de recepción, porque es una crisis humanitaria compleja. Entonces, esa diferencia entre comunidades receptoras, entre comunidades migrantes que como son las primeras tienden a ser un poco más conservadoras con los que vienen después, necesita discutirse más, porque lo que hay en el medio es daño gente que se insulta, gente que se ataca, gente que se tira con todo, y al final los afectados son los más vulnerables. Y la verdad es que nada de esto hubiese ocurrido sin el concurso de un sistema que ha sido corrupto, depredador, que acabó con lo necesario. La migración forzada responde a unas condiciones de vida que se hicieron sencillamente insoportables para muchos. No, no era viable permanecer un mes en tu casa sin agua, no era justo estar un mes con cortes eléctricos de 12 horas en un estado cuya claro. temperatura promedio son oscila entre los 30 y los 32 grados todos los días de tu vida aquí hubo condiciones que de verdad terminaron de detonarle muchas neuras a muchas personas con razones correctas estaban respondiendo al ánimo de sobrevivir esto no tiene que ver con con paseos, es muy difícil lanzarte a la aventura, literalmente, que supone irte a otro país sin condiciones mínimas. Sí, además, eh, lo que ocurría y sigue ocurriendo acá es que muchos jóvenes se han ido, bueno, porque sus padres, incluso profesionales, incluso empleados del Estado, maestras, maestros, bomberos, ¿Enfermeras? policías, enfermeras, médicos, cualquier persona que esté trabajando en el sistema público, tienen salarios de cero, de nada, de uno, dos, tres dólares al mes. Por supuesto que sus hijos también se van a ir y van a buscar mejores condiciones laborales. No es porque la gente haya dejado de trabajar, porque, porque los venezolanos son flojos. Para nada. Y pasa con estas comunidades migrantes que en ocasiones dicen, yo rompo, ya yo me fui, yo me olvidé, yo no quiero enterarme más de ese país, pero siguen presos del país. Y siguen presos porque esperan por pasaportes, siguen presos porque igual tienen tías, abuelos, padres, gente, casas, propiedades. Tienen un pasado tienen una historia, vieron Sábado Sensacional, vieron el Club de los Tigritos, vieron algo, escucharon guaco en Navidad, o escucharon Maracaibo 15, lo que sea, vivió, hay un man. tronco común, una identidad, hay una gastronomía, hay un algo que construye un nosotros. Y por eso es que decimos en serio, no nos las tenemos que calar. El maltrato a los migrantes tiene que detenerse, e incluso no se puede premiar ningún discurso político que intente generar Xenofobia. En efecto, de hecho hay relatos que son necesarios rescatar. Yo sé que no son los más populares en las redes sociales, pero existen. A mí me tocó conversar con un headhunter argentino y este señor estaba fascinado por la capacidad de resolución que había obtenido de cinco personas venezolanas a las que había... Eh, Conseguido empleo dentro de Argentina Profesionales y tal Y el tema de este señor Lo que unificaba los perfiles de estos Cinco profesionales Era la enorme capacidad para ahorrar Tiempo, recursos, era, era una gente como dedicada a la tarea y eso terminaba haciéndoles rotundamente eficientes. Las horas productivas de esta gente valían y valían mucho y efectivamente si vienes de un sistema como el venezolano… Eh, o sea, los venezolanos no aprendimos a ser ecológicos porque sí, lo somos porque si no tienes agua durante todas las horas del día, tú aprendes a ahorrar el agua que tienes. Tu manejo de los recursos comienza a ser distinto. Aquí hay una cara noble, aquí hay una cara bonita alrededor de esta historia nos cuesta mucho narrarla nos cuesta mucho reconocerla pero está allí fortalecer la marca alrededor de los venezolanos que están en el mundo tiene que empezar por allí también hay historias exitosas también hay personas que lo han hecho bien, pana y lo siguen haciendo bien eso tiene que dinamizarse tiene que conocerlo más personas entonces les planteamos unas cosas la ruta aquí es exigir la integración no, no, no hace falta que te mimetices con la comunidad que te recibe, y bueno, si te sientes más cómodo con el acento y otras cosas, maravilloso, pero no, no necesitas convertirte en otro y cortar porque son necesarias las políticas de integración y esto lo decimos también porque hay entornos que son hostiles, donde hay entornos donde bueno, los venezolanos están siendo mal vistos y entonces los que están ahí ocupando espacios tienen que ocultarse, bueno, Así hay es. que luchar por la integración. También es necesaria la igualdad ante la ley. Los venezolanos no están pidiendo que les regalen necesariamente, aunque claro que hay políticas de ayudas humanitarias porque son necesarias en su situación. Lo que están pidiendo es igualdad ante la ley, que sean tratados como ciudadanos porque lo son tengan o no un documento de identidad. Y por eso nos interesa, en, en serio, saber cuál ha sido tu experiencia. ¿Has tenido alguna experiencia traumática? ¿A ti te han maltratado en el país receptor? Tienes que compartir esa historia, tienes que denunciarla, de estas cosas hay que guardar registro, no solo por denunciar como lo ha hecho esta valiente mamá de la chama en Argentina, no solo para obtener justicia y resarcimiento de un crimen, una aberración como esta, sino también porque vale la pena premiar a las naciones que lo han hecho bien, a las naciones que han tenido la capacidad de entender nuestras circunstancias, de ser sensibles al caso venezolano y entender a los venezolanos como unos refugiados, gente que de verdad está huyendo de una guerra. Porque además ocurre que la solidaridad, la hospitalidad no son obligatorias. Entonces hay que agradecer a aquellos países que lo estén haciendo bien, pero lo que sí es un deber de los estados es garantizar derechos humanos y eso hay que exigírselo por eso es que ha sido tan importante el asunto de Trinidad y Tobago porque Trinidad y Tobago le está violando el derecho a los venezolanos migrantes y los encierra en jaulas y los aísla de su familia y los montan unos botes inseguros y los tira de vuelta en alta mar y por eso ocurren los accidentes es exigir derechos y esa parte sí hay que agarrarla y no soltarla. Las comunidades locales de venezolanos en cada país tienen que organizarse tienen que además hacer alianzas con las clases políticas de esos países porque es que si no si no las empiezan a hacer desde ya ¿qué van a hacer en una generación o en dos? así como hoy dicen es que yo soy venezolano pero tengo este antecedente tengo este ancestro y mi mamá es de 11 años y no sé, qué, no sé qué. Todos los hijos de venezolanos en el exterior empezarán a mezclarse, empezarán a ser personas distintas con raíces comunes. Y por eso hay que vincularse con las clases políticas locales, porque las políticas de integración solo pueden salir de ellos. Somos venezolanos, somos una diáspora enorme. Lamentablemente esto no ocurrió porque así nos dio la gana, sino porque fuimos forzados a vivir estas circunstancias. No nos tenemos que calar el maltrato en ninguna parte y no nos los vamos a calar. Estamos en el mundo, les guste o no. Y lamentablemente, mientras las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas de este país no cambien, vamos a seguir saliendo. Tu primera misión como venezolano va a ser explicarle a la comunidad que te recibe que es calársela. <risa> Esto... Es en serio. Él es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki Soto y quedamos completamente a su orden para escuchar sus historias porque son fundamentales. Casi todos nuestros patroncitos viven en el exterior y ellos tienen unas historias de integración exitosísimas. Y será una maravilla ver cómo compartimos entre todos. Los patroncitos son las personas que nos apoyan en patreon.com slash Naki Luis Carlos. Todo, todo pegado. pegado. Y usted <risa> puede sumarse también a ella. Gracias por acompañarnos.